Los barbados, te firmó donde mi los Sé que está y Me y No donde Y tu rostro de tatuaje Y me duele ver cómo miente La traición está en la esquina Y es tan cristalina el agua Que las mentiras saben la verdad No hay salida Busques donde busques, no hay salida es un mundo lleno de mentiras. De mentiras. Y si subo el volumen, es para no escuchar tus gritos. Por favor, no susurres. Dime todo al oído. Dime si estás dudando pa' no hacer tanto lío. Te dejo un fuego, la base, si quiero. Luego, lentimimi ante mira Y no tengo la victoria Pero ni tampoco la quería Y me duele ver cómo miente La traición está en la esquina Y es tan cristalina el agua que la No divulgo tu ilusión Despectivo ego Se hunde con la economía Con estos dulces besos que disuelven tu agonía Escasa de letras y atormentada de noticias Quizás solo quería Realizo mis propios jugos De los cuales tú bebías Y me duele